ahí está, buenas noches bienvenidos a toda la gente que se está uniendo a esta transmisión de noche de historias sobrenaturales, le doy la bienvenida a toda la gente que va a entrar a YouNow, a TikTok en esta cámara estamos en TikTok y acá estamos para Facebook y para YouTube, mi nombre es Oxlade Castro. bienvenidos todos en lo que nos vamos acomodando en lo que entra la gente voy a hacer unas cositas aquí en, eh, en la transmisión para poder presentarles videos, fotografías o recibir llamadas telefónicas. Más bien, si es lo que, si es lo que este, podemos hacer. Vamos a tratar de compartir pantalla, compartir pantalla. Ventana, se tiene que ser en ventana, documentos, stream ya. Esta debe estar abierta, entonces. Exacto, por eso no me salía. Por eso no me salía, porque estaba... Sí, soy un genio, ya resolví una cosa que más bien estaba todo tonto, <risa> estaba todo tonto y no sabía por qué no aparecía, pero ya, ya ahora sí eh, sé cómo es que aparece, perfectísimo, sí, sí, nos vemos bien, estamos preparados, buenas noches, sean bienvenidos a Encuentro con lo Desconocido, están a punto de entrar al misterioso mundo de lo oculto y lo desconocido. Hay un hay un programa, no un programa, hay un canal de YouTube de, es como, no, es como un divulgador de misterio también, como yo, en YouTube, es español, no me acuerdo cómo se llama, se llama Gran Misterio, me parece, en la página o el canal. Eh, me gustan los temas, Sé que su, su contenido está hecho como para gente grande, supongo, porque para dar el inicio es como, bienvenidos a, bienvenidos a amantes del misterio, hoy hablaremos de las civilizaciones secretas en misterio, ¿cómo se llama? Gran misterio, ¡Pum! No, se tarda los mil años para comenzar. Bienvenidos a Amantes del Misterio. ¿Así quieren que yo hable? ¿Así quieren que hable? Para que se escuche más misterioso. Benjamín, Benjamín tiene hoy otra gran historia. Benjamín seguramente tendrá otra gran historia con lo de su prima. Eh, a la de ayer, tengo varias, dice Benjamín Pérez Mejía, buenas noches Noreli Rufino, Jeremy Poblaco Gengar Oxla, cuenta algo que te haya hecho creer en lo paranormal Lil Gengar tiene una buena pregunta voy a responder algunas preguntas antes de que podamos recibir llamadas telefónicas o, o, o revisar los mensajes que me enviaron a Whatsapp un abrazo para Guillermo Mesco Benítez para Sandra también, un abrazote a René Ordóñez también, abrazos a Gaby, Ale, 07, abrazos. Giovanni Pérez, 34, bienvenido acá en TikTok. Buenas noches a Giovanna y Gucci también que se han unido a esta transmisión en TikTok. Estamos en TikTok, en YouNow, en Facebook y en YouTube. Bienvenidos todos chicos, chicas. Esto es Encuentro con lo desconocido. Vamos a hablar sobre los temas de misterio. Habla de las historias de Nicaragua, dice Black Silva Goku. Fíjense que Nicaragua es uno de los países centroamericanos que lamentablemente no se le conoce mucho sobre, sobre su cultura, sobre sus historias. Sé que tienen historias paranormales también, muy similares también a las que hay alrededor en Honduras o en Costa Rica, etcétera, por el área. Pero gracias a unís Díaz que nos mandó 20 dolarotes, dice saludos, qué buena onda unís bienvenida con ese superchat, gracias a toda la gente que me apoya con sus likes allá en YouTube, en YouNow, en TikTok y los superchats, qué buena onda por apoyar estas transmisiones. En Nicaragua es un país del cual no sabemos mucho en el continente americano, no sé si en Centroamérica sí tengan más relación. Yo de, yo de una cosa extraña que sé en Nicaragua es sobre una cueva en donde se encuentra plasmado es una pintura rupestre es una pintura rupestre de Quetzalcóatl el dios mexica eh, por lo que se cree entonces que el, el reinado de los mexicas pues llegaba incluso hasta Nicaragua un poquito más lejos y ahí está en una cueva de Nicaragua una pintura rupestre de Quetzalcoatl, pero historias paranormales de Nicaragua, no, y he pensado mucho en Nicaragua, no crean. Buenas noches a Esteban Santander, que nos mandó mil pesotes chilenos, un abrazo, mi hermano, gracias por ese super chat, gracias. Dice, hoy habrá llamadas y los mensajes de WhatsApp, sí, Margarita Costa, tranquila, tranquila, que sí habrá misterios del WhatsApp, en la sección, misterios del WhatsApp. Yo no creo en lo paranormal, por eso te lo pregunto. Saludos desde Guatemala. Lid Gengar me ha preguntado, es que me preguntaron dos cosas y me fui por una. o Ok, Lid Gengar me preguntó sobre cuál ha sido una de las cosas que me ha hecho creer en lo paranormal. Pues, afortunada o desafortunadamente he tenido varias experiencias sobrenaturales. Yo se las he contado muchas veces aquí. Varias de ellas. Varias de las que recuerde. Eh... Lo, lo paranormal, lo sobrenatural, no solamente lo puedes saber, puedes saber que exista cuando a ti te suceda, sino que muchas personas a tu alrededor cuentan historias que les han pasado cosas raras. Eh, lo sobrenatural, mucha gente no cree, lo paranormal no cree que exista, porque están muy eh, objetivos y creyentes sobre la ciencia. Pero La verdad es que la ciencia no ha llegado a todos los límites de la existencia. La ciencia solo ha explicado ciertos fenómenos y sigue trabajando. Sí, hay personas que se siguen preguntando cosas, se sigue haciendo investigación, eh, eh, análisis y experimentos para nuevas, nuevos fenómenos, para descubrir nuevas cosas. Incluso no se han descubierto animales que existen en el mundo y aún están ocultos aquí en el mundo. Y no hablo de criptozoología, hablo de animales verdaderos que se encuentran en cavernas, que viven bajo la tierra, que están en las selvas muy remotas. No sabemos a ciencia cierta sobre nuestro cuerpo humano del todo en general. El cerebro es uno de los más grandes misterios del universo eh, por ejemplo, también se cree que el estómago es un segundo cerebro, podría, o se maneja como un segundo cerebro, que eh, también puede dar pauta para, para ocasionarnos o hacer reflejo en, nuestros, en nuestro organismo, ante las personas y demás. Es muy curioso todo lo que hay en este mundo, y estamos hablando de un pequeño mundo nada más, Ahora imagínense el vasto universo, los demás planetas, las galaxias y todo lo extrañamente que hay más allá de lo desconocido. Por eso eh, hay mucha gente que no cree en lo sobrenatural ni en lo paranormal, pero es porque también los límites de su conocimiento lo ha, los han llevado solamente a lo que les han enseñado a en las escuelas. Eh, para poder expandir más la mente hay que leer mucho más, hay que... Conocer las ideas, los pensamientos de otras personas, de personas eh, científicas, de personas que razonan de otras formas, que tienen hipótesis, de historias, de sucesos. Hay que leer bastante. A mí cuando me preguntan que qué libro me gusta más, siempre esperan como que les diga una novela. O si ustedes pregúntenle a sus amigos o a su novia o a sus compañeros del trabajo, mañana vayan y pregúntenles qué, qué libro te gusta. Siempre, siempre van a decir sobre una novela, ¿no? Así como, este, Cien Años de Soledad y... ¿Saben? Esos, esos los títulos que siempre se saben de novelas. Las novelas, todo, toda, toda lectura te, te da una información. Buena, mala y demás. Pero la lectura de las novelas te expande la mente porque empiezas a ser más creativo y a imaginarte cosas, pero hay mucha más literatura conforme a, a ciencia, conforme a fenómenos que les pueden ayudar a saber que no todo lo que vemos con nuestros, o lo sentimos con los sentidos, es lo, lo que existe, solamente estamos atrapados en el conocimiento de nuestros cinco sentidos, Escúchenlo bien. Estamos atrapados en un mundo de cinco sentidos, porque esos son los sentidos que tenemos o los que podemos, eh, los, los que podemos eh, saber. Pero seguramente debemos de tener más sentidos. Y en esos más sentidos, esos sentidos que captan cosas, es donde se cree que es lo sobrenatural, lo paranormal, lo que está al lado de lo normal. No es que esté al lado. Es que no hemos avanzado, no hemos tratado de desarrollar más nuestros sentidos. Hay gente, y no me dejará mentir, hay gente que sueña con cosas que van a pasar al siguiente día o los siguientes días. Son, son sueños precognitivos. Y, y muchos han de tener aquí sueños precognitivos, sueños que, que, eh, que saben qué es lo que va a pasar en los siguientes días. Y los han tenido. Eso no es una casualidad. Eh, eso es algo de las cosas extrañas que existen y que podemos preguntarnos por qué sucede eso. Hay muchas personas que sienten que eso ya lo vivieron. También es una sensación que no la está sintiendo sus cinco sentidos, sino uno de los sentidos que tenemos y que no hemos desarrollado. Por eso son esas cosas raras que a veces vemos, que a veces sentimos, que a veces pensamos, son todavía... Eh, sentidos que no hemos desarrollado y que nos hacen ver un mundo que desconocemos entonces recuerden esto estamos atrapados en un mundo de cinco sentidos y por eso eh, hay mucha gente que se cierra a eso a que esto no existe los extraterrestres no existen los fantasmas no existen etcétera les llamamos de un nombre porque desconocemos cuál sea pero están ahí solo que no sabemos y no tenemos eh, la capacidad de, de poder conocerlos mejor. Saludos Oxlack desde Ciudad Juárez, tema muy bueno Mónica. Saludos desde Veracruz, dice Mati. María Orduña extraña a Melisa. Melisa ya va a estar a partir del viernes. Hoy le pregunté qué pasaba. Melisa, ¿qué pasa? Le hablé por teléfono. ¿Por qué me has abandonado, Melisa? Y me dice que era por lo del micrófono y si sí, yo me había olvidado que su micrófono se descompuso y por eso no, no entraba a las transmisiones porque su teléfono, su teléfono, su micrófono no funciona y dice que el viernes le llega a uno entonces por eso Melisa no ha estado en estos programas, pero yo creo que la siguiente semana Melisa ya estará nuevamente con nosotros eh, Saludos desde Monterrey dice Juan Gerardo Carlín. un abrazo, ¿cuál es el tema? Juan Gerardo Carlín, estamos hablando de fenómenos paranormales, la gente me puede llamar al whatsapp y me puede contar historias o oh, me ha mandado videos, me manda fotografías, me cuenta historias para que las lea, y aquí es lo que vamos a hacer, hazme un mundo lleno de gracia, en el grupo otra vez, hazme un mundo lleno de gracia, y en el, en el grupo otra vez, gordo, dice Figaredo al T-Rex, no entiendo, gracias Oxlack, por leerme, por eso te quiero, gracias, saludos desde Ecuador, gracias por todos los likes, por los superchats y por los regalitos allá en TikTok, gracias, De significa algo que ya pasó, dice Guzmán Barraza, se ha unido a esta transmisión, gracias a toda la gente que se está uniendo en TikTok. Recuerden que cada noche que hagamos transmisión para YouTube, Facebook y YouNow, también haremos para TikTok, para toda la gente que está llegando a TikTok y que de pronto se ha vuelto su, su red social favorita, ¿no? Cada uno comienza a tener su red social favorita, donde tienen sus amigos y pues por eso eh, hacemos estas transmisiones para que las vean en donde más se sientan cómodos. Vamos a leer algunos mensajitos que nos han enviado y vamos a ver si hay historias paranormales. Y eh, si quieren hacerme preguntas, con mucho gusto las, las, las resuelvo. Cualquier tipo de pregunta, no hay problema con eso, eh. De Yabu es algo así como que pasó y ya no había pasado. Hay otro, hay otro fenómeno como el de Yabu que se llama Jots, Jots. Jot. Tiene un nombre en inglés, Es, es ese, ese fenómeno no es muy conocido, casi nadie habla de él, o casi nadie en el mundo hablaría de él, los shots. Eh, ese fenómeno sucede que es cuando se te pierde una cosa, es cuando estás seguro que dejaste las llaves en un lugar, y desaparecen y no las encuentras, y no las encuentras, y no las encuentras O dejaste un lápiz en un lugar y, y lo quieres tomar otra vez y no lo encuentras, y no lo encuentras, y no lo encuentras O como cuando tienes el, el control del, de la televisión y de pronto no lo encuentras Y eso, eso sucede constantemente Como que te cambian el, el control, como que te cambian lo que estás usando Las llaves desaparecen o como los calcetines, ¿no? Que los metes a la lavadora y ya no solamente sale uno. Es como un triángulo de las bermudas, eso de las, de las lavadoras. Porque metes los pares de calcetines y solamente sale uno. Eh, hola, Oxlack Diego Armando, un abrazo. De vu es otra vez en francés. De vu, exactamente. De vu es una palabra en francés. Dice, es otra vez en francés. De vu. Eh, los, sí, los calcetines, dice Sandra, en serio. ¿Cuántos de ustedes no tienen así calcetines amarrados que no tienen par esperando que un día aparezcan sus, sus pares? ¿Cuántos de ustedes tienen de esos calcetines en su casa eh, amarrados ahí con otro calcetín esperando que, que regresen, pero no van a regresar? Se fueron, se fueron en el triángulo de las bermudas de la, de la lavadora. Eso es un fenómeno que nadie... Nadie hace nada. Los calcetines se pierden en la lavadora y nadie hace nada. Alguien se los lleva, dice Ginegrete. No sé, Ginegrete, pero ¿qué pasa? No, o sea, es rarísimo. ¿Por qué? ¿Por qué sucederá eso? ¿Por qué sucederá? O sea, no todos compran calcetines nuevos y en menos de un año ya no los tienen y tienen que volver a comprar. ...me pongo ahí dos disparejos... ...y tienes nuevo para original... ...sí, Noreli dice que se pone... ...calcetines disparejos... ...alguno de ustedes ha ido con... ...con calcetines disparejos... ...al trabajo o a la escuela... ...yo recuerdo que de pronto... ...cuando iba a la escuela... ...pues esto de que te levantas como a las 5 de la mañana... ...y te pones... Eh, ...te pones cualquier cosa... ...y agarra los calcetines... ...y los ves del mismo color... ...y ya cuando estás en la escuela o en el trabajo... Te das cuenta que uno es azul y uno es negro. Qué pena, ¿no? Se siente medio feo eso. Pero ya deberíamos de... Yo siempre dice eso, Gwen, Ya deberíamos de no fijarnos en eso. Ya deberíamos de ponernos los calcetines que sean y que nadie ande de fisgón diciéndonos que no traemos el par. Porque todos sufrimos de eso. Ricos, blancos, negros, prietos, cafés, amarillos, de todos colores, de todas etnias, de todos lugares pierden un calcetín, ese es uno de los más grandes misterios del universo. ¿A dónde se irán? Imagínense que, que esos calcetines, que esos calcetines se hayan ido en un triángulo de las bermudas de la lavadora y todos estén flotando en un en un espacio, ¿no? Si vivimos en un espacio, en un espacio alterno, en otra realidad, que estén flotando todos los pares de calcetines del planeta que se han perdido. El chiste es tres calcetines, sí, el chiste es calcetines, creo que un fenómeno parecido al de yabú es la paramnesia, a ver Andrea, Andrea que está, háblame al WhatsApp, Andrea, a mi segundo WhatsApp y dime qué es la paramnesia, por favor ilustra aquí a toda la gente, eh, llámame por favor, ayúdame en esta transmisión Lucía Tejerina, un abrazo Lucía, María Orduña, también Ángela Reguín, usuarios, William Barney Calixto, gracias por esos cinco pesotes, estoy muy bien William, muchas gracias por preguntar todos dicen Oxlack está bien guapo Oxlack eh, es el mejor Oxlack es el canal favorito de Paranormal Oxlack eh, queremos más de Oxlack, pero nadie pregunta, ¿cómo está Oxlack? Aquí mi amigo William ya preguntó ¿Cómo está Oxlack? Estoy bien Estoy muy bien, gracias Por preguntar ¿Area 57 existe o solo es mentira? El área 57 Es así, no me la sé El área 51, sí Pero el área 57, no Dice Andrea que sí nos va a llamar Y que nos va a decir que es la paramnesia Oxlack, yo quiero saber si usas boxers Y qué talla eres Moon Girl Dice que si uso boxers eh, Sí, uso boxers porque pues hay como calzón, como tanga, como boxers, y no sé qué más tipo, trusa, no sé, yo uso boxers, ¿de qué talla? Pues eh, mediano, soy talla mediano, por si me quieres regalar, pues ahí, boxers talla mediano, así, no no soy exigente, puede ser de esos de que traen paquetitos de tres y así, con eso también, ¿existen los ovnis Ricardo? sí, los ovnis existen se llaman objetos voladores no identificados y constantemente todos los días en el cielo pueden aparecer ovnis, objetos voladores no identificados, no confundamos cacheteros, dicen por ahí <risa> tanga de elefantito Margarita Costa dice que tanga de elefantito, ¿las sombras de Guanajuato no tienen algo? ¿las sombras de Guanajuato no tienes algo? ¿las sombras de Guanajuato? Eh, Adrix Castañeda, Agustina Pérez, un abrazo Pero es Área 51 Ah, el Área 51 existe Sí, el Área 51 existe eh, El Área 51 existe Y pues es un área militar O sea, ahí se dice que se planificaron Todos estos eh, programas sobre información De los, de los OVNIs Está el caso Aurora, está, bueno, el proyecto Aurora, está otro, el, el proyecto Gruch, Gruch, Aurora y el Blue Book. Son tres programas de investigación sobre ufología, sobre objetos voladores no identificados. El más conocido es el Blue Book, en donde se tienen las historias de los fenómenos ufológicos a nivel Estados Unidos, y, pero hubo, hubo antes, ¿eh? el Gruch y el Aurora. De ellos, de esos programas, salió el padre de la ufología, que fue eh, Heineken, <risa> no, Allen Heineken. Allen Heineken es el padre de la ufología. Él es al que se le considera como padre de la ufología. Yo siempre me acuerdo por Heineken, pero es Allen Heineken. Oslak, ¿está dentro de tus planes venir a Michoacán a investigar los casos paranormales más famosos de la región? Adán Kakari, ¿qué crees que Adán, Adán Kakari? Pues que Michoacán es uno de los estados que menos he visitado en toda mi vida. Había ido solamente una vez. y Este año, acabo, en noviembre acabo de ir a, a Michoacán a ver lo de los Día de Muertos y todo eso. Eh, Cómo se festeja. A mí me pareció hermoso, muy bonito. Michoacán es un lugar bellísimo. Pero lamentablemente, pues tú sabes la inseguridad. Ahí no, ahí no se puede ir uno a explorar el cerro, y es que eh, en las áreas eh, de los cerros, en todos estos lugares como boscosos que se encuentran en, en Michoacán, hay muchas petrograbados, pinturas rupestres, hay cosas que no se han descubierto, pero lamentablemente uno no puede ir a explorar ahí, porque los grupos armados, porque las mafias... Están ahí y lamentablemente es muy peligroso para cualquier persona que se quiera meter a esos lugares, incluso hay, hay playas en Michoacán y ustedes han escuchado algo sobre turismo de playas en Michoacán, ¿no? No hay turismo en playas de Michoacán y todo esto precisamente por la violencia que se vive ahí, es un estado secuestrado completamente por la mafia como hay otros estados. Y lamentablemente uno no puede explorar en lugares así como en Guerrero. La Sierra de Guerrero tiene lugares increíbles y llenos de historia en donde puedes escarbar y encuentras pirámides, encuentras ídolos de piedra, eh, historias maravillosas, leyendas y demás. Pero lamentablemente Guerrero es otro de los lugares que no te puedes meter a, a ese estado porque hay muchísima delincuencia, muchísima gente que te va a, a detener, que te va a cortar el paso y la vida y es, es terrible también. En Guerrero, fíjense, es un lugar turístico que no es muy conocido, pero quiero ir porque está dentro de la sierra y dentro de la sierra es donde pues están estos grupos armados y esta gente que pues no permite que nadie se acerque a esos territorios. Hay una cueva que, que es turística. Sí puede ir, pero la gente no va precisamente por el peligro, pero es turística. Solamente quien va, pues le abre la puerta y puede acceder. Acceder Es una cueva enorme, muy profunda, donde está llena de murciélagos, llena de murciélagos, pero hay unos cristales maravillosos. Hasta el final de la cueva, de la cueva hay una parte como una posita y hay cristales por todas partes. Es maravilloso, es un espectáculo. Pero aparte de esos cristales, hay un, hay un cráneo y huesos de personas prehistóricas que, que ahí quedaron muertas. Y se ve el cráneo eh, petrificado. Ya la piedra, de tanto tiempo que ha estado ahí el cráneo, ya está petrificado. Y puedes ver el cráneo en el piso, así hecho piedra. Está increíble. Y no solo eso. Hay una parte donde hay una pintura rupestre. una de las pinturas rupestres más interesantes y misteriosas de méxico hay un gigante se ve como un, un hombre mucho muy grande está sometiendo a otro que es de, de menor estatura es un gigante y es, eh, es una una pintura maravillosa dentro de esa caverna entonces pues ojalá pueda ir en algún momento y si es así pues les traeré imágenes de todo eso que hay maravillosamente en Guerrero. Pero eso es lo malo. Gracias, Betty Parra, por 2,500 likes allá en YouNow. 2,500 likes, Betty Parra. Gracias, chulada. Gracias por apoyarme en YouNow. Gracias a toda la gente que me está viendo en TikTok también por eh, empezar a seguir la transmisión, por estar escuchando estas historias y por quedarse cada transmisión que hagamos. Vamos a poner el número de WhatsApp para que me puedan mandar imágenes, fotografías, eh, me mandan audios de voz. Si no me quieren contar una historia por, por WhatsApp, por llamada, me la pueden hacer por, por eh, nota de voz y yo la reproduzco. ¿okay? ¿Te gustaría venir a Argentina? Claro, Argentina tiene mucho, mucho misterio, muchos lugares a donde ir. Es uno de mis lugares eh, que necesito ir y que un día sé que estaré en Argentina y estaré investigando... Los temas ufológicos que hay muchos allá en Argentina y eh, temas criptozoológicos también. Hay muchas criaturas ocultas como el abuelito o el obisón el Ucumar en, en Argentina el pomberito y está muy padre. En Argentina tienen muchas leyendas, me encantaría y claro que sí. Vamos a, a poner el, <coughs> el teléfono de pantalla para que puedan hacerme una llamada. O puedan mandarme una nota de voz o algo que me quieran platicar. Vamos a ver, Girl dice que me mandó una nota de voz. Vamos a ver qué tenemos en el WhatsApp. Y dice, Andrea, mi amor, dice lo siguiente. Para amnesia es la alteración de la memoria por la que el sujeto cree recordar situaciones que no han ocurrido o modifica algunas circunstancias de aquellas que se han producido. Algo así como una alucinación del recuerdo. Paramnesia, es una alteración de la memoria por la que el sujeto cree recordar situaciones que no han ocurrido o modifica algunas circunstancias de aquellas que se han producido. Algo así como la alucinación del recuerdo. Una alucinación del recuerdo es la paramnesia. Pues ahí, ahí lo tenemos. Lo que según dice entonces es que el déjà vu puede ser una paramnesia, que no es algo que ya te haya ocurrido, sino que es una alucinación del recuerdo. Como ven, eh, podría ser algo paranormal, hablando de paranormal, pero se vuelve científico. Al final de cuentas, toda existencia extraña tiene una razón, un porqué no la conocemos y por eso nos da miedo, nos da miedo lo desconocido, cada que algo se va eh, concluyendo y se va sabiendo qué es, ya no nos da miedo, nos da curiosidad y demás, pero eh, todas las historias de terror y todos los sucesos paranormales surgen a partir de, precisamente del desconocimiento. Ay, qué rico está mi tecito. Dios, qué, qué sabroso, dice aquí un mensajito, vamos a ver esta, esta, vamos a ver esto que nos han mandado, dice lo siguiente, Hola Guslak, saludos desde Colombia, hace un momento estaba en tu live de TikTok, soy Guzmán Barraza, ya te envió el video, me demoro un minuto, me envió un video, Dice, hermano mexicano, saludos desde Colombia, anoche te envío un video de un live donde escucha la voz de un niño detrás de una ventana, ahí te envío las pruebas, vamos a ver, dice que se escucha la voz de un niño en un live detrás de la ventana, vamos a escuchar, la gente en TikTok y la gente en YouNow va a escuchar, la gente en YouTube y Facebook va a ver y escuchar, vamos a verlo. soy yo, a ver cómo soy yo. Ay, amiga, yo también. Muchísimo. Hermosa, tengo que organizar. Ay. ¿Lo escucharon. Cierto que era un niño cantando. Un niño a esta hora. Cierto que sí. Dígame que sí lo escucharon, por favor. Montoya. No. Dígame que si escucharon el niño o no, no, me estoy cagando ya aquí del susto, porque estoy en medio de una ventana y lo que queda allá solamente es un es un patio, no hay nada, ni casas ni nada, ya o sea, es un solar, lo que le decimos acá, hay árboles y una cañada que queda para acá. me lo escuché, vieron que sí, no, mi hijo está en el quinto sueño, y mi hijo no tiene voz de niño, mi hijo es un hombre ya, no, mi hijo está dormido, yo escuché pero un grito, yo también, ay no, me cago, ay vieron que ustedes escuchan, es más, me voy a parar a ver dónde está mi hijo, porque esto sonó aquí atrás y mi hijo está arriba. ¿Está bien? Estoy el. Entonces sé sin me Entonces no sé sin me Voy a hacer así, No, no, lo voy a mostrar después que a no, me... no, no, no, no, no, no, no, sentado. Mi hijo es no, gran no, Ahí está, sí se escuchó, sí se escuchó el. Sí se, escuché. Sí se escuchó que un, un niño le hizo. ¡Ah! O a lo mejor fue un perro que atropellaron por ahí, pobrecito. Eh, y, y dijo que era un niño, ¿no? No sé, ¿lo quieren escuchar? Vamos a escucharlo nuevamente rapidísimo. Oye, oye, quitar. No, no, no. Ah, gracias a Classified por 20 pesotes. Hola, hola, Saludos desde Tejupilco, Edomex. De Tejupilco, amigo, un abrazo, mi hermano, Classified. Tejupilco, yo antes iba mucho a Tejupilco, ahora, ahora ya no, ya no voy a, a Tejupilco, pero antes iba mucho, les mando un abrazo a toda la gente de Tejupilco. Vamos a reproducir otra vez este, aquí, es donde se va a escuchar el niño. Escuchen, niño o perro, pongan atención. No sé si se escucha como niño, ¿no? Como un niño jugando. ¿Cómo soy yo? A ver, ¿cómo soy yo? Ay, amiga, yo también. Muchísimo, hermosa. Tengo que organizar. Ay. Sí, se escucha un niño muy, muy clarito. Eh, pero bueno, no nos consta que... Que esta mujer viva a, Que viva en el cerro Que viva en el cerro O que no haya nada cerca de ahí Puede que las casas estén muy juntitas Y que se escuche pues el niño Que anda ahí Dice Luigi Mal, saludos guapetón Buen contenido papi, órale Un abrazo, mil gracias por ese super chat Master Mix, ese niño que gritó Fue el aborto que ella hizo días previos Antes del video Achy. A ver, a ver a ver cómo está el chisme cómo está el chisme <coughs> master mix dice ese niño que gritó fue el aborto que ella hizo días previo antes del video. nombre no, aquí aquí ya no hay privacidad aquí te saben todos los chismes de todos lados lo estás inventando verdad master mix lo estás in inventando dice gabriel es un gato no se escuchaba como gato, Ludwig Omar, no se escuchaba, así se escuchó como un niño. No hizo como gato. Tengo gatos y, y los gatos se escuchan como bebés. Y este eh, en particular se escuchó como un niño ya más grande, como de unos seis años. Como niño, dice Soy Darcy Antitox, sí, como un niño, como un niño. Mendy Bustamante, Jan Junao, gracias, un abrazote, Mendy Bustamante, a Sandra también, gracias, ya escuché un gato, yo escuché, dice Miguel, propiedad, un abrazo ya Jan Yunau también, gracias, tenemos, ¿cuántos likes tenemos? Ahorita voy a checar cuántos, gracias por todo su apoyo, 3,146 likes en este momento, son las 10.06 de la noche y están en encuentro con lo desconocido, el terror en tu casa. Así fuera, si fuera un programa de radio, así darían los anuncios de Encuentro con lo Desconocido. Regresamos. Estamos ya de vuelta en Encuentro con lo Desconocido. Y pues esta historia que nos han mandado desde Colombia. Parce que nos han mandado una psicofonía. Bebé, gato, niño muerto abortado, perro atropellado. ¿Qué fue lo que sucedió? Ese es el gran misterio de esta noche. Vamos a ver otro mensajito de YouNow porque están en encuentro con lo desconocido. Dice Saúl, Ox, pon la foto que te mandé. Vamos a ver la fotografía que nos ha mandado nuestro amigo Saúl, que está insistiendo constantemente de Ox, pon la foto, pon la foto, Ox, por favor, por favor. A ver, vamos a ponerla. Ok Tengo una llamada telefónica ¿La contestamos? Vamos a contestarla ¿Bueno? Hola Hola, ¿quién habla? Buenas noches Hola, eh, soy Carlos Rijo Derek, en tu, en tu WhatsApp ¿Qué onda mi hermano? ¿Qué me quieres platicar? Ay, acá estamos, hermano eh, Una historia, hermano De acá de Chile a ver, a Perfecto, Perfecto, cuéntanos, mi hermano, cuéntanos. Ya mira, eh, hace años atrás, cuando yo tenía como 15 años, eh, un amigo me invitó a su campo, ¿cachai? al campo de su abuelo. Okay. Y fuimos con su hermano menor, que él era re miedoso, ¿cachai? Y okay. nunca se sentaba en medio, el hermano. Siempre estaba al lado de la carpa, ¿cachai? Para escapar de la onda porque le tenía miedo a su abuelo. Okay. El hermano menor le tenía miedo a su abuelo porque él decía que era un tuetue, -tue", o sea, un brujo. Era un tuetue. -tue". Sí, claro, un tuetue. -tue". A todo esto, nosotros llevábamos una semana ahí a acampar, en la orilla del río y todos los, todos los días en la noche escuchábamos al tuetue, -tue", que el canto de este pájaro eh, algo así como tué, tué, tué, tué, tué, tué, es eh, algo bien seguido. Sí. Y fue la primera vez que yo lo escuché. Y, y durante dos semanas escuchando el tué, tué, hasta que un día eh, el hermano menor de mi, de mi amigo no aguantó más, no aguantó más y dijo, no, si estos pájaros, estos pájaros se, estos pájaros se caen al suelo cuando uno le tira sal al fuego, y este va y pesca un puñado de sal, y lo tira al fuego. Okay. Y de repente escuchamos atrás, eh, ahí donde, en la hierba, eh, donde la hierba se movía y se movía. ¿Sí? Escuchamos en la hierba, en los matorrales, escuchamos un costalazo, así como que cayó algo. Okay. Y yo me envalenté, ves que la linterna, fui a revisar, y venía el abuelo de mi amigo caminando, así. También es bien sabido de que a los cuando lo, cuando los descubren, mueren al poco tiempo. Okay. Lo que pasó con el abuelo de mi amigo, que también murió a uh, semana, hermano. Okay, entonces los tetúes son eh, brujos que se transforman en ese pájaro. Claro, no. y supuestamente se dice que se desprende la cabeza... Se desprende la cabeza del cuerpo y es la cabeza la que sale a volar y se paran arriba de las casas donde va a morir una gente, una persona. anuncian la muerte. Es un ave de mal agüero el Tue Tue en Chile. Claro, es lo que se dice. OK, así como así como también se dice allá en México que la lechuza también son pájaros de mar agüero y he visto muchos videos donde las matan y creo que, que eso es un, es un daño que le están haciendo a la naturaleza en sí. Ok. Ok, interesante esa historia del tué-tué. Son leyendas ya muy antiguas que se escuchan en los pueblos prácticamente ya nada más, ¿verdad? No, claro. Igual se escucha mucho en el campo en el sur de Chile. Uh -huh. Pero siempre acá se habla de eso. El tuetue es como un nahual aquí en México entonces. Claro, es como un ícono de, de, de lo paranormal acá el tuetue. Perfectísimo. Un día voy a hacer bueno, un video también, sobre el tuetue. Dime, dime. Igual acá tenemos, tenemos varios personajes paranormales, así tales como el Trauco. También está la Llorona. Ajá. Eh, tenemos el Caleuche, que el Caleuche es un barco que entiende que llega a Chiloé. El Chiloé está lleno de paranormales. El, sí, el Caleuche. Sí, el Caleuche. También tenemos la chonchona que va de la mano con el tuatué. Eh, mucho personaje así como el hombre de... El hombre, del sombrero, o los hombres son, sombra. Ok, muchas historias paranormales ahí. Me gustaría ir a Chile y obviamente conocer las leyendas. Y a lo mejor hasta debe de haber libros sobre eso, ¿no? Claro, mi hermano. Mira, si tú quieres venir a Chile y saber algo de mitología, Chiloé es el lugar indicado. Ay, Yo vivo Chilo. en Santiago, sí. Ah. Pero Chiloé es el lugar indicado. Es una isla. Ah, mira, muy bien, no, no sabía ese dato. Entonces, en Chiloé es donde hay más leyendas. Claro, en Chiloé es una isla donde está la mayoría de, de, de todo lo de leyendas paranormales, duendes y todas esas cosas. Excelentísimo, mi hermano. Pues gracias, te agradezco pues que nos hayas contado sobre el Tue-Tue. Aquí hay gente de Norteamérica, no conoce mucha historia mitológica del sur y ahora pues nos has claro, platicado un poquito claro porque ellos también tienen otro otros personajes ¿me entiendes sí exacto exacto ay ah, también con respecto a lo que hablábamos del delante de, el, de los recuerdos cómo cómo eh, de lo que hablábamos delante de ah el, del déjà vu, del yabú del yabú Ajá. También está como el flashback. El flashback, ah, ok. El raconto. Es, suena, suena igual nada más que uno es en francés y el flashback es en inglés. Mira, igual la diferencia es que el raconto es cuando uno recuerda algo y se queda pensando en ese recuerdo. ¿El, com, el cómo? El raconto. Raconto. Es cuando uno se recuerda de algo y se queda pensando en ese recuerdo con un tiempo prolongado. Ok, el raconto. El, así... flashback, el flashback es cuando uno tiene un recuerdo, pero así que va y vuelve, así algo rápido. Sí, exacto. ¿Qué más pareció en déjà vu? Ok, entonces se dice raconto en Chile, raconto. Raconto y flashback. Ok, raconto. Muy bien, voy a buscar eso de raconto, No, nunca lo había escuchado, pero ahora ya nos has enseñado más cosas desde, desde Chile. Bueno, vale, oye, también puedo mandar un saludo. Claro que sí, manda un saludo, a mi hermano. Mira, eh, a, a Maru, a, a Brujita Isabel, a Anne, a nuestra reina Vera, Sí. a Fernando, Luis, a Margarita, a María Orduña. Y a todos los latosos, y si se me queda alguien en el tintero, eh, disculpen, por favor, ¿bueno? Perfectísimo, pues mandaste saludos a toda a todos los Oxlovers, Oxlatosos, gracias mi hermano, a ti también por... Y a toda, y a toda la comunidad Oxlax Castro, para el ¿bueno? Muy bien mi hermano, un abrazote hasta Chile, hasta Santiago de Chile. Igual un abrazo Ox, eh en un momento tal vez bueno, yo tengo una historia, tal vez en otro momento podemos también, puedo contarla, si se, si se puede bueno, claro que sí, ok en otra ocasión entonces okay. que estés bien, bye, vale. saludos a todos bye ahí tenemos pues esta llamadita interesante que nos hablan de cosas de Chile que la verdad, si sí desconocemos. Eh, la mitología chilena, la paraguaya por, por ejemplo también es de lo que menos se comparte por este lado de América y hay cosas bien interesantes. El tuetúe, sí es un pájaro que, pues como ya lo dijo nuestro amigo, es un brujo que se quita la cabeza y se pone en la casa donde alguien va a morir. Estoy recibiendo otra llamada, vamos a ver. Bueno, ¿quién habla? Bueno, hola, hola ¿quién habla? Buenas noches. Hola, buenas noches, soy Black. ¿cómo estás? Bien, bien, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Hablas? Ah, Hablas con Johnny de Colombia. ¿Cómo ¿Qué, vas? ¿Qué tal, Johnny? Bienvenido, buenas noches. No, pues encantado de estar aquí contigo por medio de, de, de llamada. Cuéntame, ¿qué pasó, tengo Johnny? Historia, tengo una historia bastante interesante. ¿Sí? me pasó hace poco. A ver, cuéntanos. Acá, donde yo estaba trabajando. Y... ¿Qué pasó donde estabas trabajando? La cuestión es que era por la tarde y pues yo estaba haciendo mis actividades normales. Estaba cultivando ciertas plantas. Y. Me fijé en el cielo y había una, una estela como, como luminosa, una bola luminosa. Sí. Era un Fu, yo creo. ¿Era un qué? Dicho un Fu Fighter. Un Fu Fighter, ok. Sí, exacto. Y empezó a bajar. Okay. Empezó a bajar y se fue, se fue haciendo más y más grande, más y más grande mediante caída la noche. okay Ya de noche, en la cabaña, como de costumbre, cuando de repente toda la cabaña se tornó en un color rojo. Algo impresionante, yo no estaba solo. Ok. Y quedamos consternados porque no sabía o sea, Era la luz, ¿sí? Nadie se atrevía a salir de la cabaña. Ok. Las ventanas, todo, estaba todo completamente lleno de, de luz roja. Casi que no podíamos vernos entre nosotros. algo muy aterrador. Ok, era una luz que sí, sí. comenzaba a hacerse más grande, era de noche, y ustedes estaban en una cabaña. Sí. ¿Qué sucedió Exacto. con esa luz? Esa luz empezó como a, a titilar, tum, tum, ¿sí? pero sí. abarcaba todo, completamente toda la, la, la, la casa. Y era una casa bastante grande. Entonces nadie se atrevió a salir de la, de la, de la cabaña, de la casa. Sí porque no sabíamos que nos íbamos a encontrar afuera, ¿no? Entonces, simplemente nos sentamos ahí y nos quedamos quietos. Ok. De repente, esa luz se apagó. Y se fue la luz. Se fue completamente la energía. Quedó muerta. Ok. de un rato eh, salimos... Y esa. esa, esa ese ese Full Fighter se había ido, esa este de luz se había ido. Y pues quedamos completamente anonados, pues porque no sabemos qué originaba esa luz. Sí. Aunque. Okay. Y, y eso fue solamente lo de la luz. O sea que la luz bajó tanto que absorbió como la energía eléctrica. Exacto. Sí, yo creo que sí. ¿Y esa cabaña estaba como en un lugar muy desolado? Sí, estaba en una, una ladera, como una montaña. ¿Cuánto tiempo duraron sin luz? Como casi dos horas, aproximadamente. ¿Como dos horas? ¿Y, ¿Y no salieron a ver el objeto si estaba muy abajo? No, no lo vimos, no lo pudimos interceptar. Se perdió completamente. ¿Y hacía algún tipo de ruido? Eh, no, no emitía ningún sonido. Nada más era la pura luz que Perdón. bajó. Sí, esa luz era súper intensa, o sea, era algo fuera de este mundo. Es casi inexplicable. Ok, ¿cuántas personas vieron eso? Era como si estuviéramos en otra dimensión. <risa> sí. ¿Cuántos? Era como si estuviéramos en otra dimensión. ¿Vieron? ¿Cuántas personas eran las que vieron eso? Cinco personas. ¿Cinco personas? Sí, estábamos ahí cinco personas en ese, en ese momento. Ok. Ok. ¿No tomaron fotografías, está... video, algo? No, pues fíjate que los aparatos electrónicos no servían. Ni uno. Ni uno. No, o sea, era completamente extraño porque uno trataba de prender el teléfono y no... No, está... no, no, no funcionaba. Eso sí está raro. nuestros ojillos. ¿Y no tuvieron miedo de que algo más les sucediera? ¿Durante dos horas estuvo pesado? Sí, durante dos horas, inclusive se escuchaban cosas como en la, en la montaña y eso, pero pensábamos que era la vía la, la silvestre, ¿no? Sí. ¿Quién sabe si nos estarían acechando algo, no sé? ¿Y en pero, qué? pues fue una experiencia bastante turbia. ¿En qué sitio de Colombia sucedió esto? Eh, esto sucedió en Cundinamarca. En Cundinamarca. Okay. Bogotá, Cundinamarca. Sí. Y después nos preguntaron si en el sitio había este tipo de fenómenos, si habían visto algo raro, si ha sabido de algo ahí. Mm, dicen, pues, no sé, los lugares de ahí. Porque yo fui un día, o fui a trabajar, sí. Es una cabaña familiar y pues estamos haciendo unas remodelaciones. Dicen pues que eso es normal, que a veces aparecen objetos raros o ¿sí? luces extrañas por la noche. sí Y al caer la, la, la tarde y eso, aparecen como luces extrañas. Pero nunca había pasado algo así que porque les hayan contado lo que te acabo de contar. muy Era bien. algo nuevo. Muy bien, mi hermano. ¿Desde cuándo ves estas transmisiones? Desde que comenzaste con eso de las transmisiones en vivo y las cosas de, de, de, de las historias de paranormales y eso. Muy bien, mi hermano. Bueno, pues te agradezco que nos hayas contado tu historia. Estuvo interesante. Qué lástima que no pudo haber fotografías, video o algo, un testimonio ahí eh, grabado. Pero pues si nos lo has contado, pues seguramente lo viviste muy paranormal ahora sí. Sí, claro. Yo creo que si tú hubieras estado ahí, te quedas, mejor dicho, alucinando. Sí, sí, no hombre, hubiera estado muy interesante que, que para eso, pasar a eso, ya si bajaban los extraterrestres, pues no sé, los aventaban piedras o algo. <risa> claro que sí. Aunque no sé si en algún momento de, que estaban los dos ahí como tal, estaban haciendo algún, algún tipo de actividad afuera, ¿no? Sí. O si estaba reposada la nave sobre nosotros o algo así, no sé. Pero era una luz extraña, casi no nos podemos ver entre nosotros ni nada, solo era como ver la silueta de la persona, ¿no? Todos éramos, todos a los que estábamos en el, sentados en el mismo sitio, ¿no? Sí. Pero ni más. <risa> Muy bien. Y lo más curioso es que sí podíamos, como tal, caminar y sí, no estábamos congelados o algo así, no estábamos paralizados, simplemente estábamos ahí quietos. Y era una luz roja, pero es una luz extraña, o sea, súper rara. En Cundinamarca dices Mira. que sucedió. Sí, o sea, la... Y bueno, sí. si algún día regresas a esas cabañas, pues prepárate con algo por si vuelve a ocurrir. Ojalá, ojalá tenga algo a la mano para poder tener toda la evidencia. Muy bien, mi hermano, pues te pues mandamos. ¿tanto? De pronto nos inviten a subir a las naves y... Y nos permitan por lo menos una fotica. Una selfie. Imagínate, normal. estaría buenísimo eso. <ríe> te agradezco, mi hermano. Te lo agradezco mucho. Un abrazo hasta Colombia. Un abrazo para ti también, Oslag. Y tienes un fiel seguidor aquí. Gracias, Me mi hermano. Tu hermano. Gracias. Saludos. Muchas gracias por la oportunidad, Oslag. No, claro, cuando quieras y se te, te acuerdas de otra historia, nos puedes volver a marcar. Listo, por supuesto que sí, Oslag. Muchísimas gracias, Osma. Sale, pues, bye. Chao. Pues ahí tenemos una de ovnis, una luz que bajó hasta la cabaña y que absorbió la energía. Tenemos otra llamada de WhatsApp. Queríamos ver las fotografías que nos habían mandado. Vamos a contestar esta y vamos por las fotos. Porque si no, Saúl me está diciendo que su foto, que su foto. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, hola, ¿quién habla? ¿Qué? Sí, sí, ¿quién habla? Oh, estoy hablando de Nuevo Progreso eso Tamaulipas, soy Mario Castor. Bienvenido, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué nos quieres platicar? Muy bien, ¿y ustedes? Quiero platicar una la historia larga que tengo yo sobre experiencias de aquí. Es que yo soy norteamericano y pues yo he sido escéptico sobre la so sobrenatural. Y pues mi señora es de Guanajuato y me ha platicado muchas claro. historias y me, me causó mucha paranoia okay. sobre cosas que ha pasado aquí. Ok, cuéntanos. Ah, pues la conocí hace tres años. Ah, y, pues nos contamos bien. Y pues la situación es que ella pues, no puede acostar en otro lado. Pues me vine acá a México. Y pues allá en Estados Unidos no, no tienes creencias como de, de lo sobrenatural, de brujas, nada ah, de eso. Allá es, es más como, ah, no, no te importa eso, obviamente, la cultura es muy diferente. Y pues, uh, cuando llegué acá, pues tuvimos un bebé y ella me contaba como, ah, hay brujas acá que pueden llevarse todo a tu haber, es nacido, y yo dije, ay, pues eso, yo, yo no lo creo yo. Eso no puede pasar. Obviamente, uno que no es cliente, pues, ¿cómo puede ser verdad? Sí. Tú, obviamente, tú no crees en eso. Pues, empezó poco a poco. Primeramente, lo que pasó era cuando me vine a vivir acá con ella, pues, es, es en la frontera, no es muy largo, de Estados Unidos. Sí. Es básicamente como unos 10 minutos de aquí de la frontera. Uh, un, un pueblo chiquito, me quedé su, en su casa y, pues, una noche decidí, Fui al baño como a la de la noche. Sí. El baño está fuera de la casa. Y pues fui al baño. Y cuando estaba saliendo fuera de la casa, en el portón miré a una señora asom a asomándose bien nuevamente y se estaba asomando. Y a la esquina de mi ojo la miré y me fijé bien. Y cuando que la que la miré, se escondió la señora. Y dije, pues qué pedo. Sí. Porque mi bebé tiene como tres meses nacido. <coughs> y eh, pues que que que que que de con esto es muy raro es la media de la noche que me está mirando aquí en la en la casa de nada que ver ah, entonces lo que yo no le pide le pide el como nada que ver nada que ver Sí. no no creo yo nada en eso pero lo comentaba mi señora dice ay qué raro esto no ajá ah, ok y luego Luis. después después ah. de un tiempo sí. ah, había un marano que se forzaba a meterse en la, la propiedad. Teníamos un portón de cerca y lo abría. No sé cómo lo abría, pero se metía. Sí. Se metía marano, se forzaba adentro. Y lo exportaba a medianoche. Y aquí lo protegía yo. Sácate de la casa, ¿qué pedo contigo, marano? Y luego mi esposa dice, puede ser un Nahual? Y yo sí, ¿es un Nahual? ¿Qué es un Nahual? Y me dice, puede ser un brujo o bruja que se convierta en animal. Y yo le dije, no creo eso yo. No? Pero se me hizo muy extraño que se metía noche tras noche en la propiedad. Ok, un marrano. un aguay. Ajá, ok. Yo estaba comentando, porque se metía un marrano. Era un marrano muy grande. Ok. Se forzaba dentro de la propiedad y pues abría portón. Básicamente se forzaba, forzaba para meterse. Y pues yo lo conectaba con un, con un, un asco o algo. Lo conectaba yo y, y echaba su grito y salía. Pero se me hizo muy extraño que se metía a fuerzas. Y se salía a fuerzas. Pero ¿cómo se metía cada noche tras noche después de mi recién nacido? Porque antes de eso nunca se metía a marano, Nunca se metió. ajá okay. Y luego después pasó que una noche que estábamos dormidos en la cama. Uh, eso hasta me, hasta me da escalofríos fríos de contardo. Sí. Estábamos dormidos en la cama. Y yo pensaba que tenía como parálisis, parálisis de sueño. Ah, y pues yo supe que no tuve parálisis de sueño porque yo moví mi pierna con mi mujer. Y básicamente la sentí con sus pies para sentir yo mismo que estaba despierto. Sí. Porque sentía... Básicamente alguien sobarme las manos, en el brazo, como sobándome despacitamente, despacitamente. Y, y pues la estaba sobando y dije, ¿qué pedo por esto? Pero tenía un miedo para abrir los ojos. Y no, no quería abrirlos, tenía un miedo. No, no puedo explicarlo, pero sentía un sentimiento que no quería abrir los ojos. Okay. Hasta que finalmente los abrí porque sentí uh, que claramente me levantaron al brazo. Y cuando, al momento que la meté, abrí los ojos sobre ese sentimiento, miré una sombra negra y se bajó la sombra como se desapareció de volada. Ajá. De volada, de volada. Hasta yo quise gritar, pero no puse, pude gritar. Eché como un, un llantito y ni... puedo explicarlo, pero es como cuando estás esforzado de gritar, cuando no puedes gritar. Hasta escuchó a mi mujer y dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ah, ¿Qué está pasando? Porque era como, como mmm, que quieres gritar pero pues no puedes. Y estaba como en paranoia ella porque tuvimos el bebé y ella. Y era algo como, me imagino que yo soy muy sensible en esas cosas. Hasta mi suerte el próximo día fue a este, curar el lugar, pues hizo sus mi bendiciones, que no es todo esto, no, eso no. Ahí después mi bebé, ya tiene dos años, ando gritando sobre las historias que cuento, okay. um, pero son experiencias que he sentido aquí, y pues nos movimos a una casa aquí enfrente de la casa donde estábamos antes, y aquí también escuchábamos unas cosas, básicamente, hemos escuchado como sonidos en el techo, que hay, hay como caído cosas, como algo claro, que un fuerte sonido que hay alguien arriba en el techo, y yo, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, puede ser? <risa> es muy extraño, Pero de repente. Y justamente cuando se escucha esos oídos, pues yo tiré, hago lindita. Ah, lindita a todos los lados, porque se dijo mi mamá. Sí. Mi mamá es fuerte creyente católica, pues es de eso mismo, que sí, pues sí. Me enseñó muchas cosas, pues hablo con ella con la experiencia que vivo. Okay. Y después, pues, como todo, como todo. Pues si aquí y por acá, pues, pues todo bien, todo bien, todo bien. Okay, ok, mi hermano. Pues bueno, varias cosas que te han sucedido, pero afortunadamente no ha sido nada peligroso y tu escepticismo te ha hecho salir de esas. No, la última cosa que te quería contar, una noche estuve en una, en una peda aquí y pues despedí con unos familiares y pues tomamos un video. Porque, pues, obviamente yo estaba, era una noche de respeto. Y nada me dio, yo, y miré una bola de fuego afuera de la casa. ¿Una bola de fuego? Y, pues, ¿no? Una bola de fuego. ahí unos 20, 25 pies, 30 pies en el aire. Y, pues, yo dije, estoy pues, estoy imaginando cosas. Y, pues, corría dentro de la casa, saqué el teléfono y grabé. Y grabé un video que... Ah, no tiene, puedes explicar el fuego. ¿Tienes video pero de la bola de fuego? Sí, yo tengo video de la bola de fuego. Mándanosla al WhatsApp para verla. Ahorita necesito buscarlo porque lo tiene mi señora, pero sí lo tengo. Órale, pues cuando lo tengas nos no lo mandas no. y lo checamos para ver esa bruja, ¿no? Sí, porque si sí me es extraño, porque hasta en el día, otra noche, yo buscaba como tipo de luz o algo, no puede explicar la bola de fuego porque frente hay una no casa, nada. Ahí no hay nada. Sí. Muy bien, mi hermano, ¿cómo dices que te llamas? Me llamo Mario. Muy bien, Mario, pues te agradecemos las historias que nos contaste y esperamos el video de la bruja, a lo mejor es un buen video y a la gente le va a interesar. Sí, pues es HD, te la mando bien. Muy bien, mi hermano. ahorita si no, en una hora, mañana mañana no es Perfectísimo, Mario. Que estés muy bien. Te mandamos un abrazote. Nuevamente. Bye. Realmente. Pues ahí tenemos la historia, una de tantas historias de Mario. Eh, Nati Princes, un saludote, Nati Princes. Tenemos otra llamada telefónica. Vamos a ver. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Soy Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿De dónde pero, nos hablas? Muy bien, muy bien. Desde España. Desde España. Daniel, bienvenido. ¿De qué parte de España? Desde Zaragoza. Desde Zaragoza. ¿Qué nos quieres Zaragoza? platicar? Nada, quería contarte una anécdota. ya sobre el tema de las brujas. Ah, ok. Yo tampoco creía en eso. tenía, no, no sé mucho de eso. Pero era sobre una anécdota que me pasó cuando vivía en... Yo soy venezolano, pero llevo ya 10 años en España. O sea, esto me pasó en Venezuela. Sí. Y nada, era que, bueno, como empiezo, era que había, yo vivía al lado de la playa, o sea, la edición que estaba vivía estaba al lado de la playa, o pues, sea, en una carretera, y yo podía ver en las noches, o sea, yo podía ver, podía ver la gente que entraba a la, a la playa, y me acuerdo muchas veces que yo bajaba con un amigo, bajábamos y estábamos con el vigilante, estábamos, nosotros solíamos estar de madrugada, estábamos a las 2, a las 3 de la mañana, y me acuerdo que el vigilante nos contaba que muchas veces, o sea, la gente que entraba a la, a la playa, porque nosotros nos lo preguntábamos, o sea, ¿por qué entra gente a las 3, a las 4 de la mañana a la playa? O sea, ¿No te parece curioso eso? Sí, claro, ya debe estar frío el agua. Claro, y, nosotros, y él nos decía que eran brujas, o eran personas que hacían rituales, cosas así, ¿sabes? Y nos contó historias de que hacían rituales ahí, que se podían convertir en animales, que se convertían en búhos. Y yo, obviamente, cuando yo escuchaba eso, decía, va, o sea, esto es una tontería, no sé qué, pero me acuerdo, me acuerdo que... Esta, una de las noches que estuvimos ahí, que estábamos con el vigilante, estábamos tranquilos, vimos como un coche, otra vez, y se metía en la playa, ¿sabes? Y me acuerdo, eh, pasó, pasó como una hora o así, me acuerdo que estaban, se veían como luces, porque se, se nota que estaban extendiendo como una hoguera, y habían, estaban haciendo muestra, no un ritual o algo, y de repente, así, la nada sale desde, desde la playa, y un muro, y se posa en nuestro edificio, okay. queda como víndonos. Nos queda víndonos y nosotros nos quedamos como, no puede ser esto. Ahí fue la primera vez que, que dije, no puede ser. O sea, no puede ser que lo que nos ha que que apuntado el al vigilante sea de verdad. O sea, fue que se, o sea, fue muy raro. O sea, la, la que fue el, el momento, fue muy, muy, muy ¿sabes? De, de, de, de miedo, es de decir, hostia, no puede ser, que estaba con mi amigo también. Y los dos dijimos, esa tiene que ser una bruja. Eso tiene que ser porque era un huevo negro y, y es como que muy raro, ¿sabes? Porque no había más dos pájaros allí y fue justo que se posa en el edificio en una de las de los ventanales, en, no sé si era planta, la planta 5, más o menos a esa altura, y como viéndonos, viéndonos a nosotros. Pues, pero creo que es que me lo recuerdo ahora y me entra, ¿sabes? Como se me eriza la piel, eh una situación de, de decir, ostras, puede ser que existan las brujas o personas, no brujas, que es por decirlo de alguna manera, pero personas que hagan rituales y cosas y, ¿sabes? y se transformen en Yo qué sé. No he terminado porque por, me acuerdo que la mañana, o sea, muchas veces nosotros también íbamos a la playa por la mañana, ya que la teníamos al lado, obviamente, y veíamos las cosas que dejaban en la playa, que dejaban estos símbolos, no sé cómo no se... Sé, no sé, pentagramas pentagramas eso eso y con cuervos con cabezas de, de gallinas de gollamas okay. ah, sí, nosotros increíbles o sea, una de las experiencias que tuve allí que estuvimos dos años estuve dos años viviendo allí una experiencia que tuve que de ver, verdad dije hostia o sea, ¿Y eso fue Venezuela. en Venezuela fue en Venezuela eh. en la Guayra okay. es una zona costera Oye, y ahí pues es difícil de que haya búhos, ¿no? Eso, exacto, exactamente. Eso fue lo que yo dije, no puede ser. ¿Cómo puede salir un búho y posarse en nuestro edificio así? O sea, si lo ves desde mi punto de, de vista, da mucho miedo, te lo digo. Yo, yo sé, esa noche no podía dormir, no pude dormir pensando en eso. Y más que el vigilante, que es un señor que tenía 70 o años, sea, era ya mayor, ¿sabes? nos contaba eso, de que, de que sí, que eran brujos, que eran personas que hacían movidas allí, rituales y claro, luego ves, pasa eso, y es muy curioso en esa fracción de momento y te quedas como pensando como, oye, puede ser cierto ¿eh? ya era es demasiada demasiada coincidencia, ¿no? que apareciera También, el ave, sí. que sean los pentagramas, que hubiera personas sí, metiéndose eso, a la playa a las 3 eso, de la mañana, sí, sí. Porque ese, eh, después de esa, la mañana siguiente fue que fuimos. Porque nos mataba la curiosidad. decimos no bueno, puede ser, o sea, tenemos que ver eh, qué, qué coño han hecho ahí. O sea, no sé, nos quedamos con esa, esa curiosidad. Y eso, y veíamos eso como que habían hecho hogueras, que habían hecho esto del pictograma, esto, no sé, la estrella, estas cosas muy eso, rituales. Pero no sé con qué fin, es que no sé para qué hacen eso, o sea, no sé que me queda ahí la, la incógnita. Okay. ¿Tenían algún nombre en específico? ¿O, les, o brujas nada más las llamaban? Eh, no, exacto, sí, sí. Eran brujas. Es que no sé qué otra sabes con qué otra manera referirme. Y no me acuerdo, si el vigilante nos lo dijo de otra manera, que si eran otras... Pero para mí eran era brujas. Era eso. No sé, no sé qué... Una situación muy... Claro, sí, Fue una, una noche. Fue una... Pues, ah. ya nosotros, de días anteriores, ya, ya yo veía, nosotros veíamos muchas veces como eh, carros, como coches, entraban a la playa y ya era como muy raro. Tío, era como, no puede ir. ¿Sabes? Como... No sé. Y por eso para mí fue ya la, el punto que yo dije, ostras, pues. Igual tengo que dejar mi escepticismo a un lado creer más en cosas, ¿sabes? Que, no, que no puedes ver, que no puedes ver a simple vista, no sé, fenómeno... Claro. Tengo claro. otra anécdota, tengo otras historias, sí. pero ya son, estuve muy de pequeño y no ¿sabes? no quiero mezclar si, si fue una realidad o fue una tontería mía de pensar que fue una cosa y no lo fue, pero ta, fue a la casa de mi abuela, ya yo cinco años o así, y me acuerdo que por las noches pues, también eh, algo me tocaba a los pies, algo siempre, por las noches muchas veces, y yo de miedo sí. no quería girar, no quería voltear, porque yo siempre dormía como mirando hacia la pared, ¿sabes? En forma, como no. Y claro, yo si te lo juro, que mi vida que sentía que algo me tocaba el pie, y yo de miedo no giraba, no me volteaba ni a ver quién estaba tocando el pie, cosas así sí. muy raras, ¿sabes? Me han pasado cosas así pero lo de las brujas para mí fue lo que más me dejó marcado. impactado para ahí en más... Venezuela. Sí, sí. Ok. Pues muy, muy bien, gracias por, por contarnos tu historia, me la imaginé por completo, lo que cómo se veía la gente metiéndose en la playa esa hora y después de que saliera un búho. Yo sí creo que pudo haber sido algo extraño y pues tuviste la oportunidad de ver algo paranormal y de contarnos esta historia. Sí, sí. exactamente es una, una experiencia en ese momento que yo la pasé muy, de verdad, que dice, claro, tú ves que un bus sale desde la dirección de la playa, es como un poco, ya, ya es como que no puede ser, y, ¿sabes? Pero claro, tú piensas ahora que se si habrá transformado de verdad en un ¿no? bus, una de las personas que esta época era lo que nos decía el vigilante, porque claro en El momento que pasa es decir, de, de este que el búho se pasa ahí cerca de nosotros, en el edificio, y, y, y la vigilante nos dice, mira, ese es, ese, es un, ese es uno de los brujos, o brujas, yo qué sé. Y, y, pues, sabes, me queda esa, esa experiencia. Pues mira, aquí, aquí Lucho nos manda un mensaje, dice, que es normal, en ese sector de La Guaira hay mucho brujo, babaloa y Santero Cubano. Pues aquí hay gente que, que reafirma tu historia. Oh, pues mira, gracias, gracias. Fue... Y yo, mira que no quiero inventar ni exagerar, no. nada. Yo estoy contando lo que vi y lo que pasé en ese momento, que eran las 3 de las 3, 4 de la mañana, ¿sabes? Y toda la situación de por sí ya era muy rara. Era todo muy... Yo hasta que queríamos hasta ahí, para, para, para ver más de cerca qué era lo que estaban haciendo, pero claro, más hago un poco de, ¿sabes? Claro. mantener la distancia porque. Claro, uno no, sé. uno no sabe qué peligroso puede hacer eso. Pues te mandamos sí, un claro, abrazote, ¿verdad? mi hermano, y gracias por estarnos escuchando desde España. ¿Qué hora es allá? Aquí son ahora guay, que si lo dices, que me he quedado desvelado. Van a ser las 6. Sí. 5:46 de la madrugada. 5:46 de la mañana ya en España. Pues te mandamos un abrazote, <ríe> mi hermano, gracias por llamarnos. <ríe> Buah, gracias a ti, Oslo. te sigo, te sigo. De hace muchos años, muchos años. Muchas gracias. No, mi cualquier cosa, te contaré otra anécdota luego. No, un placer, ¿vale? Dale, pues, mi hermano, no, que estés te... muy bien. Buenas noches. Saludos. Ahí tenemos una historia de burbujas, de brujas en Venezuela. Eh, la Guaira dice que veían a gente meterse a la playa a las 3 de la mañana, que hacían estos. Símbolos satánicos y después salió un búho, que es difícil que haya un búho en esa en ese lugar. Sería interesante un día ir a Venezuela y, e investigar ese sitio. Tenemos otra llamada, vamos a contestarla rápidamente. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gustazo. gustazo, muy fan de tu canal. Habla Jasiel Medina de Monterrey, Nuevo León. ¿Qué tal, Jasiel Bienvenido, buenas noches. Cuéntanos tu historia. Bueno, mi historia es hace aproximadamente algunos 10 años. Yo actualmente tengo 29 años. Eso era cuando estaba en la universidad. Yo, yo estudié allá en Tamaulipas, en un lugar que le llaman El Mante, Tamaulipas. Entonces, eh, durante nos, mi, mi instancia eh, como estudiante, organizaron un viaje de estudios, así nada más como que pues leve, ¿verdad? Para, para ahí el grupo irse a, a distraer un rato y íbamos con un maestro. El viaje de estudios fue también a otro lugar ahí en Tamaulipas, a Gómez Farías, un lugar que le llaman El Cielo, El Cielo Gómez Farías. Okay. Entonces, ahí pues vaya hay creo que cinco pueblos, y en la instancia más alta, pues ya, ya los carros de manera habitual no pueden llegar, tienen que ser vehículos de tracción, porque es hacia la montaña, ¿verdad?, hacia lo más alto. Entonces, en esa ocasión nos quedamos ahí en unas cabañas, y pues vaya todo, todo normal, ¿verdad?, nada más de que si ese día, pues vaya, no había luna, estaba muy oscuro, y nos mandaron a comprar algunas cosas, creo que nada más había una tienda, ahí era el, el quinto pueblo, me parece, eh, estaba en lo más alto, entonces nos mandaron y pues fuimos ahí con unas lámparas y nos dijeron más o menos la ubicación, entonces, eh, como si estaba algo retirado, eh, nos dieron ray en una camioneta, unas personas que se estaban hospedando en otra cabaña enfrente, al momento de nosotros de, de ir hacia la tienda, pues íbamos aluzando, ¿verdad? Con las lámparas hacia las copas de los árboles, como pues vayan, ambas más así como por ir ahí monitoreando, ya que íbamos en una camioneta que, que estaba libre, ¿verdad? En una pick-up, o sea, traía libre a, atrás para, para ir así, íbamos en la intemperie, sí. entonces ya íbamos aluzando y llegamos ya casi a, al punto donde era la única, el único lugar donde vendían ahí, pues, souvenirs, ¿verdad?, para el pueblo, entonces, en eso, eh, te estoy hablando que, por ejemplo, no eran árboles pequeñitos, son de esos árboles que le llaman como de copa, que, que son muy, muy frondosos y, y muy altos, ¿verdad?, entonces, ahí, en justo cuando estábamos aluzando a lo lejos, como yo creo, no sé, algunos 100 metros, eh, de un árbol así muy grande, arriba vemos a un mono totalmente de blanco, o sea, un mono literalmente no tenía, era como la silueta, Ajá. pero era muy raro porque es como una silueta blanca y muy luminoso, okay. entonces es como que si se me afiguró mucho como al Slenderman, eh, nada más que obviamente pues sin el traje, ¿verdad? Okay. Porque no tenía, no tenía facciones, o sea, no, no se veía, se veía como si hubieran dibujado eh, el dorso, ¿verdad? Lo, lo, los, los pies, los brazos, pero aunque si no tuviera dedos ni nada, o sea, como, que, como una galleta, no vaya, eh, como, una, como si fuera una forma de una galleta de, de un, de un monito, pero era todo blanco y luminoso y estaba arriba del árbol. Y estaba del mismo tamaño del árbol. Entonces, estoy hablando que, pues, era una cosa que, pues, vaya, no sé, le calculo algunos tres metros de altura. Eh, porque se veía de la misma altura del árbol. Okay. Entonces, la verdad, la primera instancia, porque venía yo y otros dos compañeros, eh, pues, vayan no nos dio miedo. O sea, no fue una reacción como de temor o de o de así como entrar en, en algún shock o algo, fue más bien como de incredulidad. O sea, sí. fue como que, pues vaya, como que es algo que era así como que nosotros mismos nos volteamos a ver y, y, y vaya con nuestras miradas como interpretábamos, ¿realmente estamos viendo esto ¿O, o qué? O sea, no era una sensación de miedo, sino como algo de que vaya, no me la creo, o sea, no me la creo que yo esté viendo eso. Entonces, pues eh, por seguridad eh, bajamos las lámparas y dijimos, ahorita que le arranque la camioneta, volvemos a luzar rápido. Entonces arranca la camioneta para empezar a agarrar camino, volvemos a luzar y el mono ya no estaba de pie, sino que se veía como en una posición como de hincado, arriba del árbol. Okay. Entonces, pues vaya, eh, si hubiese sido un... un estoy hablando que fue en el lapso de menos de un minuto. Si hubiera sido, siento yo, que algo, ¿no? una botarra o algo, pues para cambiar la posición, para ponerlo así hincado, eh, pues sí. eh, fue en menos de un minuto y para las dimensiones que te menciono, que era como de tres metros, pues vaya, no, no le había mucho la, la explicación. Cabe recalcar que en esa zona ahí de Mesparías, hay un lugar que le dicen el Valle del OVNI, okay. supuestamente que porque es muy despejado y ocurren muchos avistamientos ahí también, eh, es como que parte de ahí de, de lo que hay. Entonces, llegamos nosotros porque íbamos todo un grupo, era un grupo de alumnos como de algunas 30 personas y los que fuimos ahí, pues éramos unos tres. Entonces dijimos no vamos a decir nada, ¿verdad? Pues tampoco no, no queremos como que ahí crear cierto ambiente así como de que no vayan a disfrutar del viaje como que a lo mejor miedo o inseguridad. Eh, y la persona con la que íbamos eh, eh, tenía permiso para portar armas, o sea, por cuestión de seguridad, como iba cuidándonos a nosotros el grupo. Sí. Entonces, eh, más adelante, en, en esa misma noche... Eh, salió otro grupo de personas pero pues ya nada más así como que para buscar cosas para hacer una pequeña fogata verdad y ahí fue cuando lo volvieron a ver pero ya lo volvieron a ver otras personas diferentes que estamos hablando de algunas otras siete personas pero ya lo vieron pues digamos a una distancia muy cercana y a lo que nos cuentan esas personas porque llegaron corriendo muy asustados era de que le llegaban como que a la mitad de, del dorso, ¿verdad? Y igual, y empezaron a describirlo y eran exactamente las mismas características. Algo, un mono, todo de blanco, muy luminoso y que no tenía pues como que eh, extremidades en el aspecto de dedos o, o, algún, o alguna cara, era como un, un, un, una silueta pero, digo, yo yo le hallo más como que eh, un poco la manera de escribirlo como si fuera un Slenderman, ¿verdad? Pero, pues, obviamente sin, sin el traje, ¿verdad? Y ¿Qué sin, hora sin era? Tantas... Uh -huh. ¿Qué hora era? No, ya era, en la, en, eh, era como yo creo que como a las 12 de, de la noche o una de la mañana. Eran horarios ya tardes. Eh, al otro día, como hay gente ahí del pueblo, o sea, son pueblos muy pequeñitos, sí. con muy pocos habitantes, son comunidades realmente. Y, y, la, y parte de ahí, eh, las personas que cuidaban la cabaña y que nos daban el servicio también para hacernos algún desayuno o algo, eran gente ya mayor. Sí. Entonces, le, pues todo el grupo que, que sirvió una gran parte a, esta, a este personaje, ¿sí? Le contamos al señor, ¿verdad? Porque el señor ahí vive en el pueblo. Y, y le dijimos, no, oiga, que pues vaya, vimos ayer a este, un, un mono, ¿verdad? Que pues estaba gigantesco y, y brillaba mucho y era todo blanco. Y el señor estaba haciendo así, pues preparando la comida y así bien relajado. Ah, sí, todos lo hemos visto aquí. Y así, o sea, y siguió así como, como si nada, como si fuera algo... Muy sí. cotidiano, ¿verdad? Entonces, pues vaya, hasta la fecha, la verdad, soy, soy muy escéptico y trato de buscarle alguna explicación, ¿verdad? Digo, sobre todo esa cuestión, pero yo no le vería ningún sentido, eh, digamos, que, qué manera turística de querer atraer, ¿verdad? O, o sobre todo si hubiera sido alguna botarga o algo. Y no, pues vayan, es, ¿y nadie le tomó video, fotografías? No, fue algo muy rápido, fue algo muy rápido y aparte, eh, pues estamos hablando que era como hace de, de 10 años, digamos que, pues la verdad también la, la calidad no, no era la, o sea, no, no era muy buena. Okay. O sea, sí, sí nos quedó ganas de volver a ir, ¿verdad? Pero pues obviamente ya por otras situaciones, eh, ya, ya hemos, bueno, ya cada quien, yo vine acá a Monterrey a vivir, pero parte de ahí como pues nos quedamos un fin de semana, había guías y los guías nos llevaron eh, a, a unas cuevas de por ahí que le llaman la cueva del infiernillo y, y hay otro tipo de cuevas. Los mismos guías también mencionan pues situaciones sobre ese personaje. Y, y ellos sí pues, nos llegaron a mostrar alguna foto o, o cosas así donde han llegado a verlo, e inclusive ellos pues, mencionan mucho de que hay en ese tipo de lugares donde pues, hay mucha vegetación y son lugares pues, realmente donde a veces eh, no ha llegado mucho la población verdad o el ser humano, son muy pequeñas comunidades, si sí hablan ellos en sus experiencias de, de años y de días de que pues han visto cosas, digamos, fuera de lo habitual que a veces eh, pueden sonar difíciles de, de imaginar, ¿verdad? Ok, ¿A, ¿a cuántos metros vieron esta cosa? Eh, cuando lo vimos, la, la yo y mis compañeros en la camioneta estaba yo creo que como a algunos 100 metros, pero te repito que era un árbol, o sea, eh, no, son de esos árboles frondosos, que, que no son árboles muy pequeñitos, son de esos árboles que... Son con una copa muy frondosa arriba de, de, de vegetación, ¿verdad? De, entonces, si son de esos árboles, yo creo que sí les calculo de, de esos que miden 3, 4 metros, o sea, son muy, muy altos y que son, eh, pues vaya, y arriba estaba el mono, y el mono medía prácticamente lo mismo que el árbol, y lo más bizarro fue de que cuando ya nos estábamos yendo y lo volvimos a luzar, y hablo que pasó menos de un minuto, ya estaba, pero estaba en una posición como hincado. O sea, se, se veía la silueta, pero pues vaya, como, como tipo hincado, la verdad. Entonces, arriba de un árbol, meramente, eh, pues sí, fue algo muy bizarro. Vaya, hasta la fecha, de hecho, lo, lo seguimos conversando, ¿verdad? A veces cuando me he llegado a topar con, con compañeros que vimos en esa ocasión eso y pues le hemos buscado explicación de que si fue una botarga o algo ahí pero pues la verdad no le vería mucho sentido en el aspecto de que pues vaya cuál era el fin y sobre todo cómo iban a saber que nosotros íbamos a ir a la tienda o, o así y aparte fuimos nosotros y fue otro grupo de personas cuando fueron a buscar eh, madera para hacer una fogata, pero ellos ya lo vieron más de cerca, y a lo que ellos nos cuentan fueron exactamente las mismas características, un ser todo de blanco, luminoso, o sea que expedía así un, un, una luz muy muy radiante, y, y pues que le llegaban, o sea a la distancia, como ellos sí lo vieron más de cerca, que le llegaban como a la mitad del, del dorso, entonces sí. al verlo ellos a esa distancia muy corta, pues su reacción fue que se fueron corriendo llegaron corriendo, nos mencionaron lo que llegaron muy acelerados nos mencionaron lo que habían visto y ya nosotros le contamos que también lo habíamos visto más temprano ¿verdad? Muy bien, entonces por, por último uh -huh. mi hermano por último, eh, ¿en qué lugar fue? ¿nos puedes repetir? En eh, el Cielo Gómez Farías. Eso es. En está? Tamaulipas. Ah, en Tamaulipas. La, bios, la biosfera del Cielo Gómez Farías, en el Quinto Pueblo, en lo más alto. Ah, muy bien, mi hermano. Desconozco a de Tamaulipas, nunca he ido. Pero bueno, te agradezco. Ahora uh -huh. sé dónde, un lugar para ir a, a, a, a explorar. Sí, de hecho, de hecho, ahí... Vaya, pues no hay señal, no hay señal de teléfono, y, y, y, y pues es un poco eh, suministrar la energía eléctrica, porque también no hay como energía eléctrica. Muy bien, mi hermano, pues te agradecemos la llamada que nos has contado, esta historia del mono galleta luminiscente del, <risa> de la biosfera. <risa> Muy bien, mi hermano, pues gracias, no sé qué era, ni tú que lo viste, puedes distinguirlo. No hay evidencias, pues, pero no pues sé. con tu relato, pues nos imaginamos más o menos cómo era esa cosa. No sé si sería, no sé, eh, eh, inclusive, ¿verdad? A lo mejor, no sé, digo, ya, ya tomándolo demasiado así como si era algo que no fuera de este planeta, ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién sabe? Pues quién sabe qué fue esa cosa rara que estaba ahí. Pero bueno, te agradecemos. Eh, ojalá alguien que sea también de la región. Pues en algún momento nos cuente una historia similar y sabemos que efectivamente ahí se veía a esa cosa. Le vamos a poner el Slenderman, Slenderman de Tamaulipas. <risa> ya quedó mío, muchas gracias. Hasta luego. Que estés bien, hasta luego. Son 11, 11 con 2 de la noche. Estamos en el encuentro con lo desconocido. Acabamos de escuchar una historia bastante aterradora de un Slenderman en un bosque. Gracias a Natalie Princes por mandarnos 20 pesotes, Natalie Princes, besos, gracias a Betty Parra que nos está apoyando en YouNow, gracias a Bracito, Rocío Sánchez también que nos está apoyando allá en Yunao. gracias a Jacqueline Vázquez, a Alexia Guerrero, a Iván Rosas, 91, un abrazo mi hermano, bienvenido, DJs, chulada. Un abracito también para Josué Cleto allá en TikTok y a dos a AU que se ha unido a esta transmisión de TikTok. Bienvenidos, buenas noches, estamos en Encuentro con lo Desconocido. Ya vamos por la parte final, solo hay que contestarle a nuestro reportero, nuestro reportero desde Acapulco, Guerrero. Buenas noches, Nico. ¿Qué tal, Otz? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás, mi hermano? Pues un gustazo en que regreses aquí a la reporteada y nos traigas un caso. Sí, aquí andamos, pues este, de hecho ahorita me acaba de llegar la notificación de que estabas en vivo y dije, está en vivo, está en encuentro con lo desconocido. Sí. Y pues dije, voy a meterme a un rato. Pues claro, porque YouTube no, no eh, recomienda mi contenido, pero ustedes entren, busquen Oxlack y siempre voy a estar ahí subiendo videos y demás. Nico, ¿qué nos quieres platicar? ¿Eras para saludar o qué pasó, Nico? No, mi hermano, fíjate que me pasó, este, como que alguna cosa extraña, este, como hace un mes. Sí, ¿qué pasó? Este, vamos a suponer, ya me iba a dormir, eran como las dos y media de la mañana, ya me iba a acostar porque mañana tenía clases. Entonces, este, iba a apagar la lámpara que tengo para mi escritorio. Y cuando lo iba a apagar, sentí que alguien me jaló el dedo índice donde va el anillo de la mano este, derecha. Me lo jalaron y lógicamente moví mi mano. Sí. Pero estaba solo, o sea, solamente mi cuarto. ¿Alguien te jaló el dedo? Sí, dije, ah, bueno, me voy a dormir. Tal vez quieren que ya me duerma. Y entonces agarré, me dormí como a los tres o dos días. este Me levanto en la mañana eran como a las siete. Sí. Y escuché clarito, te lo juro, no es mentira. Aquí todo es verdadero. Escuché como si alguien, este ya sabes, cuando se estiran ese sonido. ¿Cómo que? que cuando, hacen el, ¿Cómo que cuando se estiran? A ver, sí, imita, imita el sonido de sí, que te levantas y estás... Ah. ah, eso se escuchó. Sí, pero estaba solo, no estaba mi papá y estaba en mi cuarto. Ok. Y dijo, me escuché a mí mismo, me escuché a mí mismo. Y me volví a dormir y me levanté a las 8. <risa> Ajá. Y entonces, este, lo volví a escuchar, pero lo más raro fue que esta vez no me estiré. Sí. Lo volví a escuchar y lo escuché como si lo tuviera al lado. Así, cerca. Okay. Y agarré, me levanté rápido, me dio la, el pánico. Me levanté y revisé debajo de mi cama. Dije, no se haya metido un loco por acá. Sí. ¿Y no, ¿no hay casas muy cercanas, pegadas, que se escuche el vecino de al lado cuando va al baño? No, no creo. O sea, Porque al lado de mi casa está un garage y, y enfrente está la calle Y ya, es todo Ah, ok Ok, si pues, sí, no, no, tú no fue un vecino ni nada Entonces escuchaste ah. que alguien se estiró Sí, sí Y entonces, pero se me hizo raro, dije Si no hay nadie, ¿por qué estoy escuchando esto? Y más aparte, como que en ese rato de ese lapso de tiempo empecé como que a tener mis, mis sueños este, extraños. Eh, estuve soñando mucho con, este, con una laguna, como agua de laguna, sí. con cocodrilos. Y había cocodrilos y tortugas. Ok. Que se abalanzaban hacia mí, pero pues no lograban hacerme nada. Las tortugas ya me las imagino muy satánicas queriéndote atrapar, ¿no? Sí, corriendo. Esa, esa sí corría. <risa> ¿no? Tortugas corriendo, queriéndote comer, ¿no? Sí, sí, pero no me dejé. Ok, ese Oye, sueño sí está raro. Yo nunca, nunca, un, una tortuga corriendo y que coma carne. Oye, ¿comen carne las tortugas? Algunas, por ejemplo... La mata-mata, ¿no? Sí, y también creo que la no, la del desierto, ¿no? Pero esa sí muerde y su mordedura es fuerte. Ok, ok. Allá en Acapulco no tienen tortugas, marinas nada más, ¿no? Sí, de hecho, la otra vez que salí con mi mamá en la noche, este, llegamos a ver una este, saliendo de la playa. Hasta le tomé fotos, yo de chismoso. Ajá, ok, muy bien. Muy bien, Nico. Entonces, ¿qué vas a regresar al programa y contarnos cosas que veas en el internet de los fenómenos paranormales? Obvio, aquí vamos a estar en la orden. Ya sabes, si tienes algún caso en el que necesites mi ayuda, pues mándame mensaje y aquí vamos a estar para todo. Muy bien, mi hermano Nico, pues te agradezco la llamada y que estemos de regreso ya en Encuentro con lo Desconocido. Vamos a volver con investigaciones en vivo. Vamos a ver quiénes mentimos ahora. Oye, dice cosas extrañas que ella sí se quiere dejar comer una. Y Elena dice, ¿cómo le hacen las tortugas? ¿Cómo le hacen las tortugas, Nico? Así me dijo. <risa> a ver otra vez, ¿cómo le hacen las tortugas? <risa> y sí, sí le hacen así. Muy bien, Nico, pues te mandamos un abrazote hasta Acapulco. Sí, mi hermano. Antes de despedirme, pues le quiero enviar un saludo a Evelyn Avilés. Que ya tiene tiempo que no ha hablado con ella y... A mi tía Ana, la príncipe, no, la príncipe Memera. La príncipe de Memera. Muy bien. Exacto. Muy bien. Ahí estás, Nico. Un abrazo. Saludos. Hasta luego mi hermano. Pues ahí está, cómo le hacen las tortugas. Gente, son las 11.09 de la noche. Llevamos una hora, 40 minutos de transmisión, así que es hora de que los peques se vayan a la cama. Eh, mañana seguimos con las llamadas Telefónicas, ya nos revisamos Las fotografías y videos que me mandaron hoy Déjame ver si está por ahí el de Saúl Que me estuvo insistiendo tanto Saúl me estuvo insistiendo Sobre que pusiera sus fotografías Que era el uno no sé qué tanto Déjame ver ¿Cuál es Saúl? Eh, Moisés Video fotos. ¿Será ese Saúl? Eh, la lechuza cristiana, la historia de la foto. Irak. un par de videos. Gracias. ¿Cómo te contacto? Estoy viendo el, el, la transmisión. Quiero contar una historia. ¿Saúl, verdad? Pero no sé. A ver, si ¿sí está Saúl todavía ahí está... Que me escriba cuál es, cómo empieza su número telefónico. 1826. 1826. Que tanto insistía Saúl. No quiero dejarlo así, pobrecito. Le vaya a dar algo. Le vaya a dar algo por el berrinche de que no le mostré sus fotografías. 1826. 1826. A ver. 1826. 1826. Uno ocho veintiséis, uno ocho veintiséis, uno no, uno no, 1826 ocho veintiséis, a ver si me escribió, no, uno ocho veintiséis, uno ocho uno, no, uno, no hay ni uno ocho veintiséis, a ver dónde, uno ocho uno, no, eh, sus fotos, pues mira mi hermano, ya revisé y tengo muchos números, muchos mensajitos, pero no veo ninguno con 1826. O era otro número. Max, Max Mox está aquí. ¿Dónde está Saúl? ¿Saúl se ha de haber ha ido, Saúl? y eh, eh, Ya no vio. Que dice que Elena está chula también. Elena está chula, también ya andan ahí piropeando a Elena Buenas noches a cosas extrañas y más eh, Evelyn un abrazo, a Lisa, Chicano, Murguía, a Carlos Armijo eh, Vamos a ver, déjame ver si, si pongo una historia más Vamos a ver si hay alguien más Max dice, Oslak tienes tiempo para una historia más corta hermano Y creo que diferente a lo que todos han contado Sí, a ver vamos, sí Mándame audio o llámame Vamos a ver esta historia Ya la vio, dice que es corta Y que es muy diferente a todo lo que han contado Vamos a contestarla Liz, un abrazo Liz RR Saludos, buenas noches Max ¿Cómo estás hombre? ¿Cómo estás mi hermano Max? Buenas noches ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos bien ah, Excelente, excelente eh, bueno, ya mi nombre ahí lo, lo tienes. Eh, yo vivo en Costa Rica. Bienvenido, mi hermano. Un abrazo hasta Costa Rica, sí. pura vida. Sí, mira, eh, yo quería comentarte algo en un formato un poco diferente a lo que han estado contando los demás, eh, que siempre me llamó mucho la atención o me ha llamado la atención. Son, Es corto, como te conté, y son en sí dos historias. Eh, la primera no es mía es de mi mamá, ¿Sí? es algo que ella me contó bueno, siempre me ha contado y me llamó mucho la atención siempre ella me cuenta que cuando era pequeña y vivían en San José, en la zona de Escazú, eh, bueno mi abuelo era una persona que de esos eh, abuelos que llevan a su familia mucho de casa en casa y alquilan ¿verdad? en varios lugares y eh, en eso estaba en la zona en lo que es San José, en la zona de Escazú Alquilan una casa a un precio muy barato, lo que es muy extraño. Y, eh, bueno, ellos habitan la casa seis años. Sí. En el momento en el que dejan la casa y se van a vivir cerca, pero alquilan cerca, eh, la persona que alquila después de ellos solo dura un mes en la casa. Ok. Un mes, porque dice que oye cosas. Entonces, ok, se va. A la, llega otra persona y esto sigue. O sea, a la casa no pasa más de dos meses, un mes, dos meses, porque todo el mundo oye cosas. Curiosamente, mi familia, bueno, en ese momento yo no estaba, ¿verdad? Pero vivieron seis años ahí y nunca vieron nada. Entonces es muy curioso. Y esto lo quiero atar con algo que yo sí ya es mío propio. Yo hace poco estuve en Honduras eh, trabajando. Sí. Y eh, en lo que estuve allá, eh, en, es una zona, Trujillo se llama, esto está en la zona norte, en la playa. Eh, la empresa alquiló una casa, que es más barato que alquilar hotel, una casa grandísima, eh, le pertenece a un alemán, la casa tiene un estilo colonial viejísimo. Y yo tuve que pasar en esa casa como 15 días solo, mientras llegaba el resto del personal que trabaja con nosotros. Okay. yo estuve 15 días solo luego el personal llegó, estuvimos ahí trabajando yo me tuve que retirar y regresar aquí cuando yo regreso me llaman el personal y dicen que oyen cosas en la casa okay. que les tocan la puerta que no sé qué y yo creo como me recordó eso que me contó mi mamá porque yo me quedo perplejo pero, pero yo no vi nada nada, de nada no escuché nada, yo dormí como un bebé o sea, me llama mucho la atención y me interesaría tal vez, no sé si, si vos comentás, o sea, es muy extraño porque y te, te lo decía que es diferente a lo que los demás cuentan porque todo el mundo cuenta algo que les ha sucedido mientras que yo, yo siento que como que conozco siempre a alguien que le pasa algo y que yo estuve ahí o cerca y no vi nada. O sea, es muy raro, para mí es muy curioso que... Yo estuviera en esa casa ¿no? hasta solo y tanto estuve seis meses allá y nunca viera nada. O sea, es, es increíble que en el momento que yo me fuera, todo cambiara. Eh, eso es, Bueno, esas dos eran. Y como dato curioso en lo que estuve ahí, esto tal vez te lo dejo ahí por si lo querés apuntar. Eh, en Trujillo hay una laguna grande que es la laguna de Guaymoreto. Sí. Ahí habitan en esa zona unos este, indios que son los garífonas ellos dicen, es la leyenda de que ahí habita un cocodrilo gigante pero eso te lo dejo ahí solo como okay. tiro la bola okay. como decimos los ticos okay. <risa> eh, y no, nada más era eso, muchísimas <risa> gracias por, por el tiempo y, okay. y por atender la llamada, de verdad amigo ok Max, bueno te agradecemos la llamada también y que estés pendiente del programa seguramente si te acuerdas de otras historias a lo largo de los capítulos que tengamos y de los temas pues nos puedes volver a llamar. Claro, claro. Eh, saludos este, y bendiciones, amigo. Saludos, que estés bien. Chao. Chao. José García nos mandó 20, no, 2 dólares, 2 dólares, dice, saludos, desde Panamá. Un abrazo, José García, gracias por el apoyo a esta transmisión de Encuentro con lo Desconocido. Era buena historia. Saludos, Chiquero Munguía. Juan D'Arquín, un abrazo. A prueba. A Ara Rous, también bienvenida. Gracias a todos los que estuvieron esta noche. A Betty Parra, a Didi Jasbet, a Mimi Contreras, allá en Yunao, a Rick en eh, 1849, a Dan Miranda allá en TikTok también, a Black Tepes en YouTube, a Alex Art en YouTube, a la NAV en YouTube. ¡Qué buena historia! <ríe> y Elena! Ay, Elena, Juan Darquín, un abrazo. Gracias, gente. Mañana, recuerden, nos vemos aquí 9, 9, 9 30 de la noche en otro capítulo de Encuentro con lo desconocido. Obviamente, entre que haya más gente, voy a hacer más largos los programas. Estoy actualmente haciéndolos de una hora y media, las transmisiones, pero, pues, si hay más gente constantemente, pues, los alargaremos a dos horas y así sucesivamente, dependiendo cuánta gente haya, y por eso, pues es importante que compartan, que apoyen con los likes, con los, las suscripciones, con los superchats, con los regalitos en TikTok, con todo lo que se pueda. Gracias, gente. Estoy muy agradecido. Espero les haya gustado el programa. Ustedes lo hacen con sus historias. Nos vemos mañana. Cosas extrañas. Nati Princess, Among Girl. Gracias, Juan Darkin Black Tepes también. A Homero Hernández. Un abrazo, mi hermano, que estén muy bien. También a Liz R, Lía, Rachel, a Maru, que también estuvo todo el tiempo eh, aquí, y me dio mucho gusto que Nico llamara y nos contara esta historia. Gracias, gente. Mañanita nos vemos. Estaremos aquí 9, 9.30 de la noche con otro capítulo de Encuentro con lo Desconocido. Ana González, un abrazo. Evelyn Avilés, un abrazo. Besos. Prosago Gamer Oxlack, gracias a todos, chicos. Los quiero mucho. Hasta mañana.